¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brad Sniper y hoy les traigo cuatro canciones hechas por bloques de música de Fortnite. Eh, los códigos los tenéis en la descripción, ¿vale? Y aquí en pantalla lo podéis ver. Las personas que lo han hecho se lo agradezco bastante por hacer esto. Las canciones que ya que se han curado bastante. Algunos no nos no hemos reaccionado todavía. Vamos a reaccionar a Closer, ¿vale? Al de. ¿Cómo se llamaba este hombre? Eh. Vale, tú lo haces <ríe> sonar y yo sí. lo voy a lograr. Vale. A ver si carga esto, ok. Uy. Sí, es aquí, vale. Vamos a tú? empezar. Tres. Quito esto de la izquierda o no. <ríe> no si igual. quieres iniciar el juego. No, no, no, porque si no son 5 minutos 3, 2, 1, ok estaría como hace tu reacción hola vale. chavales esta canción me encanta vale se la he escuchado muchas veces y me encanta eh, sobre todo esta parte pero bueno eh, a ver si este hombre reacciona porque me da que está muerto la siguiente es Alon de Marshmallow ¿Vale? Es de Hesgran. El código ahí está en pantalla. Y vamos a unirnos. Y boom. Madre mía, que. O sea, este mapa está muy curado. Ahí está su Instagram, ¿vale? Eh, a ver si se entiende la letra. Jesper Grande. Vale. Y este es el código, supongo. No, no, no sé lo que es eso. Bueno. Vamos a empezar ya, no voy a quitarlo de la izquierda porque si no solo tengo 5 minutos y esta canción es bastante larga, ok, vamos a escucharla Vale, esta es la canción de Arlong, ¿vale? Vamos a la tercera, que es de The Real Boswell No sé qué canción es eh, Ni idea Y este es el código, ¿ok? Lo tengo en pantalla A ver si... No, este no se mueve Pues va para... Ok Empezamos por aquí, ¿no? Okay, ¿Por dónde empezamos? ¿Esto qué es? No Vale, es por aquí, creo Vale, vamos a empezar por aquí A ver si es por aquí Thank <music> you. Vale, okay. tampoco ha sido tan gran cosa, ¿eh? no ¿Me he esperado, me he esperado algo más? No, espero, espero. espérate, espérate Espérate, ¿vuelvo bien? Hay? Voy a... ¡No! ¡No! ¡Yo sí jugué! Son varias canciones. Vale. vale, vale. Voy a probar esta aquí. Pero no, no, voy a no nada bien. No pruebes ninguno, no pruebes ninguno. No, no, sé no, yo yo. no, <risa> Qué guapo. Vale, vale, ese es guapo. Esa. Vale, vamos para la tercera. Vamos a la tercera a ver cómo es. Voy a probar esto. El bueno de también es cortísimo. Me corta corto. Bueno, esta es más larga. Esta es más larga. Me gusta. A no tuya. Eh, sí. esta me gusta más Y esta es la última canción de Camp PC Tenéis el código ahí Y... Esta es de Marshmallow Me pone ahí de Marshmallow, no sé A ver Si, si, si Hostia, esta en el piso Vamos a escucharla igual. Empieza por aquí De Marshmallow la hago yo, la hago yo. Vale, tú te. No, puesto, puesto, puesto. Pero primero necesito esto y no sé si. Vale. Si me gusta una cosa hay dos raras. Vale, ya. Ya. A ver, sí. Pesa. Dol, ya sé cuál es. Javier. ¿Cuál ha sido tu oración? <risa> eh... ¿me no tanto con el Pero... La que más me ha no. gustado ha sido la primera, eh <risa> Chicos, <risa> vamos a escuchar Alan Walker, Faded Este es el código God2God God, Es el creador, vamos a escucharlo Da igual Dale tú Empiezo yo ahora Entonces te quedo, a ver, si no uh -huh. What no veo nada y es? ya está ya está ya chicos chicos la última canción. canción no sé qué canción es pero tiene pinta de estar muy guapa, aquí está el código eh, el creador eh, se llama Roelof YouTube, ahí el spam, pero bueno. Me suena el nombre, eh. me suena bastante. Vamos a ver cómo es la canción. Ok, ya está currada ya con este respawn. <risa> eh. Sí, sí. Code ahí, bueno, el código ahí, todo spam. Este, este tío hace mucho spam, ¿no? Vamos, Vale, no hagas nada. Bueno, hazlo tú, hazlo tú, sí. Este es en el bloque. Ah, ahí. mira, puedo volar bien. Este es el. Ahora me toca a mí, venga, va. ¡Ya está! Uh. ¡Ya está! Bueno, bro eh, Te lo podrías haber currado un poco más eh? Ha sido bastante corto Está guapo lo corto, tío